Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a estrenar esto de, de Facebook, y bueno, como no podía ser de otra manera, pues lo que voy a hacer va a ser estrenarlo pues con una obra que me he encontrado por aquí, por la playita, donde estoy pasando unos poquitos días, y bueno, ya sabéis que tengo la manía de visitar obras. Mira, aquí donde tenemos la horita que están haciendo una nueva, un familiar, justo al lado de la playa. Mirad, aquí está la horita. espera un momento. Ah. Bueno, no parece muy grande. Creo que sí, que está super desastrado todo, porque yo me he metido aquí. Me he metido aquí y vamos, mirad. Sin, bueno, no, no he llegado a entrar en la obra, evidentemente, no, no voy a entrar. Esto no lo solaría ni compañero meterme en la obra ni el coño. Pero desde luego no me parece la mejor manera de tener organizada una obra abierta donde hay un montón de drenantes. Sí que hay allí unas vallas, pero desde luego el cierre que hay por aquí. Pues deja muchísimo que desear y permite el acceso a pues, la cantidad de niños que hay por aquí por la zona y que, que no hay nada que les traiga más que, que una obra, ¿no? que se pueden hacer. En fin, bueno, pues nada, como os digo, aquí hay una, una obra no muy grande, tiene sus barandillas colocadas de aquella manera por ahí, tiene unos están apuntalando, no sé si estará ya ejecutado el forjado de planta primera, pero luego sí que ha puesto todos los puntales, lo que pasa es que. Como veis, pues bueno, nos han, han apoyado, incluso estos fijaros como se han apoyado aquí en los bloques, encima es que lo, lo han apoyado inclinado, estos bloques lo, lo menos que le puede pasar es que vuelquen, pero bueno, eh, también lo, lo que, lo que están haciendo es que están apoyando eh, puntales inclinados. Y esto lo va a hacer es que se, se estropeen las aletas, se caigan, se doblen las aletas y se deformen los laterales. Pero bueno, esto me lo suelo encontrar bastante a menudo y bueno, yo no sé cómo decirlo, pero bueno. Lo que sí que me llama la atención de esta obra, que estoy viendo, bueno, es por que acuerdo pues, con, con su sierra colgada ahí arriba, como lo puedo dejar de otra manera, así es que bueno. En fin, no, lo que está tanto, lo que me llama la atención es que a pesar de que mirar la cerquita que está de la orilla, es que está justo en la orilla de la playa. Y al final pues no sé no sé lo que están haciendo pero me llama la atención que tiene una estructura mixta fijaros allí tiene unos pilares de hormigón ¿eh? aquí tenemos unos pilares de hormigón y aquí por cierto bastante envergadura ¿eh? para ser para ser de una sola altura que parece que vaya a ser pero aquí es que tenemos unos pilares metálicos justo en el frente en el frente que va a dar al mar supongo que aquí será pues para meter algún ventana grande o algo así pero vamos no sé yo hasta qué punto puede ser interesante meterle una estructura metálica a, a una edificación que está pues, uy, que me caigo. una edificación que está tan tan cerca del, de la orilla del mar, ¿no? con los problemas que eso puede ocasionar. Pero bueno oye, eh, el proyectista pues, ya lo habrá tenido en cuenta imagino y ellos y habrán y habrán puesto todas las protecciones que, que sean necesarias, si no pues dentro de unos poquitos años pues entrará, eh, de tener problemas con estos pirales metálicos, espero que no les suceda. Pues lo demás, pues bueno, aquí veo un muro que no sé si ha visto, entiendo que no, por los chorritones que le veo y todo eso, a lo mejor resulta que sí, ¿eh? pero de momento no, no parece que vaya a ser visto, además aquí pues tenemos también unas, unas coqueras que puede haber sido pues, por algún punto en el que haya perdido la echada o, o por falta de, de, de compactación, no sé. Aquí parece que vayan a hacer algo más, fijaros. Supongo que esto sea el vallado perimetral. Aquí hay una pequeña viga. Este, este muro sí que parece más cuidado. Mirad cómo sí que está. Parece más cuidado, parece pues como más eh, modulado, más aseado, no tiene cholitón ni nada. Parece que está un poquito más currado. En fin, ya os iré informando. Lo sí que me ha gustado, ¿Veis esto? Para el que no sepa, esto es un sistema del el no sé si será esa marca o si hay diferentes marcas que lleven lo mismo es un, es un sistema por el cual pues a través de, de esa escalera que no sé si te, se acaba de ver aquí se accede y nada más se accede al forjado pues lo primero que se hace es engancharse a ese cable a esa línea de vida que está colgada ahí y por lo que tiene, tiene la seguridad para poder el forjado En cuanto a prevención pues no, parece que esté todo no eh, está, no está sucia la obra, está aseado, salvo el acceso ese que os estaba comentando, que me parece que es demasiado fácil el poder acceder para cualquiera. Seguro que más de hecho una excursión a ver. Pero por lo demás, pues bueno, ahí tienen unas setas, unos puntos, unas pues no, no, no, no tienen sus barandillas, no tiene bien, porque tampoco están colocadas las, las barandillas en la del este, cofrado. Bueno, tiene el alchimercha este que bueno. al estudio pues, no, que le veo de los pilares de da inclusión de aquí de afuera hombre, Pedro, muy buenas ¿cómo estás? no, no sé pero bueno, me da la sensación de que estos pilares han estado reparados parece que hayan tenido una coquera o algo cuando los hayan ejecutado pero bueno, nada, seguiré pero bueno, nada, como os digo, pues a ver, me voy a dejar un poquito más para estoy encima de unas dunas ¿eh? estoy por aquí encima de las dunas, pero de fuera eh no bueno, pues eso eh, este fin de semana he estado por aquí y os lo puedo enseñar cuando vuelva otra vez, volveré a dar un paseo por aquí, para ver cuál ha sido la función de esta obra y os lo iré contando, ¿vale? Venga, ahora me voy a seguir dando un paseo ¿Qué es lo que toca? Un abrazo a todos, hasta luego.